Buenas, buenas, ¿qué tal? Quería armar un proyecto para armar un gavetero para mantener todas estas cajitas que tengo transparentes para cosas chicas para tenerlas todas en un mismo lugar. La idea de esto es mantenerlo ordenado y poder encontrar todo lo que necesitemos y no tengamos problema para buscar nada. Si les parece, hacemos el diseño en SketchUp y después venimos acá al taller y lo realizamos. En este proyecto vamos a arrancar desde un rectángulo para dibujar el cajoncito transparente. Le damos la altura. Con la equidistancia le damos el espesor a los costados. En una de las aristas de abajo vamos a dividirlo en cuatro. Y esto nos va a servir para posicionar las divisiones. Hacemos la división a la mitad central. Vamos a darle espesor a todas las divisiones un milímetro en este caso y para terminar de armar nuestro modelo vamos a dibujarle todas las aristas que nos faltan en los encuentros una vez que tenemos esto vamos a seleccionar todo generamos un componente que lo vamos a llamar cajón y a partir de acá vamos a empezar a dibujar la tapa hacemos una base rectangular una equidistancia de un milímetro para darle el espesor a la tapa la empujamos hacia arriba para que la tapa también nos quede de un milímetro de espesor generamos un componente llamado tapa y la empezamos a acomodar seleccionamos todo y una vez que tenemos ya la pieza creada, vamos a crear las otras que son todas iguales, luego seguimos con la base de madera que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a multiplicarla por la cantidad que necesitemos, en este caso son seis estantes, tenemos cinco cajones, 6 estantes, vamos a ir acomodando todo el proyecto según lo necesitamos después trazamos el costado, vamos a darle un espesor y de esta manera vamos a generar todas las caladuras que tenemos que hacer después con la sierra para poder hacer encastrar los estantes una vez que tenemos la pieza terminada generamos un componente la duplicamos, la copiamos y la damos vuelta para que nos quede al revés. Acomodamos todas las piezas y vamos a hacerle un semicírculo para poder meter los dedos y que sea mucho más fácil sacar el cajón cuando está metido adentro. Una vez que lo tenemos todo generado, vamos a darle una textura de madera. ahí tenemos el modelo terminado. Una vez que está listo pasamos a trabajar al taller. 3 milímetros le damos a la hoja para poder hacer todas las ranuras. Vamos siguiendo el plano. Y vamos a acomodar la guía paralela para poder ayudarnos para hacer todos los cortes. milímetros de espesor, probamos que nos vaya entrando la madera y ahí vamos viendo a qué medida tenemos que ir haciendo los cortes de cada uno de los estantes. Una vez que encastra la base vamos a tomarle la profundidad de cada uno de los estantes, marcamos llevamos esa medida a la máquina. Vamos probando a ver cómo nos queda todo. Y una vez que tenemos la seguridad de que entran todos y tienen la medida correcta, le sacamos la rebaba para que entren sin problema. Vamos a hacer una prueba con los propios cajoncitos y marcamos en donde tenemos que hacer el semicírculo. Para poder trazar el semicírculo nos vamos a ayudar con algún elemento redondo o de la forma que ustedes quieran darle, en este caso estoy utilizando un semicírculo que hace que coincidan los tres puntos que tracé, una vez que tenemos todas las piezas marcadas vamos a la sierra cinta y de esta manera vamos a hacerle el corte, si no tienen sierra cinta lo pueden hacer con una caladora sin ningún problema o hasta lo pueden llegar a ir gastando con una lijadora redonda. Le mato todos los bordes para que quede prolijo. Una vez que tenemos todo probado, le pegamos los tapacantos con una plancha para que quede bien prolijo. Vamos a hacer un primer armado y hacemos la primer prueba. Le damos calor con la plancha y después con una maderita empujamos hacia abajo para que quede bien apretado el pegamento. El proceso es muy fácil, es solamente apoyarle la plancha, hacer un poquito de presión y con una madera terminar de asentarlo. hacemos todos los cortes largos o si no nos podemos ayudar con un formón bien afilado haciendo el corte hacia adentro siempre para que no me levante el tapacanto y de esta manera nos queda mucho más prolijo puede que en algún caso hagan primero los cortes de costado vayan terminando un lado yo acá, bueno, no me di cuenta y pegué todos los tapacantos juntos pero lo ideal es ir pegando un lado el opuesto ir cortando y después pegar los otros dos opuestos en la ranura que nos quedó vamos a ponerle un poco de cola no vamos a ponerle demasiado porque si no va a chorrear por todos lados. Y vamos a ir poniéndole cada uno de los estantes. Vamos a ir armando. Y cuando ya la estructura tiene cierta rigidez vamos a pegarle la tapa de abajo. cálculo para hacer los agujeros y después ponerle los tornillos en la tapa de atrás para que nos quede bien armado. Puede que no sea necesario ponerle tornillos, pero por las dudas se los puse. A diferencia del modelo que hice en el ketchup, le dejé un estante arriba simplemente por uno. Ya saben, si les gustó el video, dejen un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.